Ya Uy, rico, traba, traba, traba, traba, traba, traba, traba. traba. traba. traba. Ah, a ver, voy a coger un poquito más. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No sé ¿Qué pasa aquí? Yes. <laughs> ¡Qué hambre! ¡Qué hambre tenemos! Sí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Qué bonito, ¿Qué es no ah, ah, ah. ah, puede tener nada hambre este pollito sí, a ah, ay que hambre ahora ya está la siguiente toma ¿eh? Has comido un mililitro a ver si te vas a poner malito A cerrar, a dormir un poquito. ¿Qué hambre.